Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 10 de julio del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de Mañana a ustedes por estar con nosotros y siempre compartir estas dos horas de intenso trabajo hecho especialmente para un público como ustedes. Muchas gracias por dejarnos entrar en su intimidad. Esto es De Mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevando toda la incidencia de lo acontecido localmente, regionalmente, nacional e internacional en este mundo globalizado. Recordarle que Francis Rodríguez está de vacaciones. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas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 en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional del tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, el informe del tiempo nos dice que la tormenta Belli está en una, está en una fuerte eh, tormenta tropical en estos momentos y está prácticamente abrazando toda la parte oriental de República Dominicana está provocando muchas lluvias lluvias intensas a moderadas y también hay una célula convectiva en el gran Santo Domingo con grandes descargas eléctricas, esto está ocurriendo en estos momentos, lluvia en toda la región oriental, este y norte del país, se esperan eh, precipitaciones hasta de 100 milímetros, por lo que se recomienda a la persona tomar todas las precauciones necesarias en deslizamiento de tierra, desbordamiento de ríos y arroyos y también desprendimiento de árboles. Las calles están bien peligrosas, toda esta zona norte-oriental, este sur -oeste, está siendo en estos momentos cubierta por una nube intensa de lluvia. Esto va a estar provocando aguaceros de fuerte a moderados y ráfagas de viento, tormentas eléctricas en gran parte del país hacia las regiones noreste, este, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Eh, también la Oficina Nacional de Metrología, debido a las lluvias, tiene alertas por crecidas de ríos, desbordamientos de arroyos y cañadas hacia las provincias en alerta La Vega, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, El Ceibo, La Alta Gracia, La Romana, Alto Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Peravia, San José de Ocoa. Estas son las provincias que están en alerta. Aguaceros Fuertes localmente, Fuertes tormentas eléctricas, ahora con unas células convectivas que está sobre el Gran Santo Domingo y la parte oriental de nuestra isla, ráfagas de viento debido a la activa onda tropical eh, por los remanentes de, de Beli. Eh, también las temperaturas van a continuar calurosas. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Mucha lluvia y va a continuar también hasta mañana, porque esta gran cantidad de campos nubosos se está desplazando lentamente en nuestro territorio. Actualmente estamos recibiendo mucha lluvia en todo lo que es la provincia de Duarte, especialmente Bajo Yuna, la zona oriental, eh, Sánchez, esta zona Sánchez, Monteplata, Alto Mayor, El Ceibo, toda esa parte oriental y también en el Gran... Santo Domingo y esa zona del suroeste de nuestro territorio nacional. Ya saben, manténgase con cuidado en las zonas vulnerables, especialmente la zona del Bajo Yuna y también las personas que viven a orillas de ríos y arroyos. Se espera inundaciones y deslizamiento de tierra. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir. Cuídese y no, cometas, eh, no cometan errores de lanzarse a los ríos en estos momentos que tienen mucha agua y corren a gran velocidad. Bien, hoy en de mañana vamos a continuar con lo que está sucediendo en Haití, porque lo que sucede en nuestro vecino país de Haití también nos afecta a nosotros. Es lamentable que Haití vuelva a los tiempos del 2010 cuando pasó el terremoto. Digo esto porque con el segundo día de huelga, que es hoy, ayer fue el primero, pero eso inició el jueves, se destruyeron en la capital de Haití más de 20 bombas de combustible. Y para que ustedes tengan una idea, prácticamente el, la parte empresarial perdió el 90% de sus empresas porque fueron quemadas, fueron arrasadas primero saqueadas y luego quemadas, el 90% de las empresas haitianas, para que usted tenga una idea, lo que pasó en Puerto Príncipe. Todo este tren empresarial y de desarrollo fue fuertemente impactado y se, y se estima que la destrucción fue tan, tan devastadora que la están relacionando con el 2010, es decir, Haití va a tener que, que volver de nuevo, pero la huelga continúa hoy. Y es lamentable que no se hayan puesto seguridad en toda la frontera, todavía al día de ayer. Había helicópteros sobrevolando la frontera, había a veces algún avión, y fueron tan permisivos que hasta el mercado binacional estaba abierto y estaba funcionando mínimamente, pero estaba funcionando. Es como tentando demasiado, porque si hordas humanas quisieran cruzar por ahí, lo hicieran de una manera lo más libre posible, tantos anuncios que nos dicen que van a reguardar la frontera, que la van a reguardar, que la van a reguardar, yo no sé para cuándo están esperando. No sé, sinceramente no sé para cuándo la están esperando. Y las condiciones que hay en este segundo día de huelga en Haití son condiciones terribles. Usted puede observar que lo que ellos hicieron fue destruir su mismo patrimonio, lo que ellos tienen, con lo que ellos cuentan, las empresas saqueadas, es como decir que usted en Santo Domingo, todos esos moles gigantes que hay, se han saqueado y se han quemado y consumidos a ceniza, eso es lo que pasó en Haití, esta es la condición en que está viviendo el pueblo haitiano, algo como sacado de una película del apocalipsis, eso es lo que parece, y sinceramente, nosotros en, en estos momentos, a mí me parece que no se han tomado las medidas necesarias para poder proteger eficientemente nuestra frontera. Eso me parece a mí. Ojalá estar equivocado, ojalá estar equivocado. ¿Por qué? Porque no podemos esperar hasta lo último Para ir entonces a proteger nuestra frontera La mayoría de los pueblos fronterizos Están ocupados por, por nacionales haitianos La mayoría y todos nosotros lo sabemos Y nosotros no sabemos tampoco lo que ellos están pensando Hay que estar preparado para cualquier cosa Ayer... La Cámara de Representantes de Haití se reunió con el presidente Juvenel Moise y también lo hizo lo hicieron los empresarios haitianos ellos le piden a Juvenel Moise que sustituya al primer ministro también ayer llegaron mucho más eh, pasajeros por el haitiano, por el eh, al aeropuerto de Iguero. Y se dice que por Barahona llegó la familia del expresidente Martelí. Para que ustedes puedan tener una idea, la mayoría de las personas que pueden salir de Haití lo está haciendo, están saliendo. Y en esta crisis le piden al presidente haitiano que sustituya al primer ministro haitiano, y, pero también acusan a las autoridades haitianas, a su presidente, de no tener el poder para poder eh, contrarrestar esta avalancha de protestas humanas. Aún iniciándose con el alza de los combustibles y aún el presidente revocando este aumento, la gente siguió, sin ningún tipo de control. Y las imágenes que nos llegan a nosotros son imágenes dantescas, son imágenes de horror, son imágenes que no se pueden pasar, aunque en las redes andan circulando, nosotros en nuestro espacio no la podemos pasar, porque tienen imágenes totalmente que pueden afectar la sensibilidad humana, la pueden alterar, alterar de tan fuerte que son. Eso se salió de control. Normalmente un país con instituciones muy débiles y muy pocas funcionando. Y ahora entonces con este nuevo ingrediente, donde no hay ni las más mínimas condiciones para gobernar, esta situación, que por cierto, viene dada por condiciones desde atrás, esta gran desigualdad social, donde menos de, del 3% de la población tiene los poderes adquisitivos y tiene la riqueza de, de ese empobrecido país, y son los empresarios, lo demás, estamos hablando del país más pobre de las Américas, y uno de los más pobres del mundo, y todo esto crea un caldo de cultivo, que esto es lo que sucede, se desenvuelve de esta manera, 18 bombas de combustible fueron quemadas, Solamente en Puerto Príncipe, solamente en Puerto Príncipe, 18 bombas fueron quemadas. Óigame, lo que está pasando allí y nosotros aquí pensando otra cosa. Un periodista amigo nos dijo que el balance de la destrucción que ha sucedido en Haití, el saqueo, ha metido el aparato productivo y comercial de Haití en estas últimas 72 horas, por acciones callejeras y protestas callejeras, prácticamente en el 90% de su aparato eh, productivo destruido y su economía, su economía recaudatoria, la que genera empleo totalmente destruido, las 100 empresas industriales o comerciales más importantes de la nación reducida a ceniza, fueron quemadas, la desaparecieron. Los efectos de la que va esto a provocar en la economía haitiana es peor a lo que pasó en el 90, es peor a lo que pasó en el, del 90 al 2004, cuando la economía bajó un 20%. Y la destrucción provocada por el terremoto en el 2010, así se, se compara con lo que pasó en Haití. Para que usted tenga una idea, Calcule lo que, se ha eh, lo que se ha podido saquear, destruir, reducir a ceniza. Es como reducir a ceniza los 10 hoteles más importantes de Santo Domingo. En Haití fueron reducidos a ceniza los hoteles principales de Haití. Tres cadenas importantes de supermercados, tiendas, electrodomésticos, fueron quemados totalmente las plazas comerciales, las distribuidoras. Hoy el Estado haitiano no tiene con qué recaudar ni siquiera un GUR, mucho menos un dólar, no hay a quién cobrarle aranceles y cómo lo pueden hacer con el aparato empresarial destruido. Aquí no ha valido ninguna de las fuerzas de seguridad ni la fuerza de la minustad ni la fuerza de la policía nacional, ni la fuerza del recién creado eh, ejército nacional haitiano. No ha valido nada, nada, nada. Un guardia de unos de los políticos intentó por lo menos defender la puerta donde él estaba y simplemente lo masacraron. Y esas imágenes no se pueden pasar de tan grotescas que son. Haití pasó nuevamente al siglo XVIII. Tiene que volver otra vez a reorganizarse y empezar de nuevo. Un Estado fallido, un Estado donde no funcionan las instituciones y nosotros aquí, con pocas responsabilidades, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, las mismas instituciones, los mismos empresarios, Creo Deben asirse de las leyes migratorias dominicanas Y proteger nuestra frontera Proteger nuestros nuestro ciudadanos Proteger nuestro país Y no estar tan permisivo Ante una situación tan delicada Que está viviendo nuestro vecino país De ayudarlo con todo el corazón Pero en su país Todo eso puede influenciar aquí negativamente y puede alterar aquí también asuntos tan delicados como la política nacional esto es de mañana así iniciamos manténgase ahí en breve volvemos y hoy vamos a tener en el café caliente al movimiento social al, al movimiento popular vamos a escucharlo a ver que dicen ellos en breve volvemos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 Gracias por, continu por continuar con nosotros aquí en De Mañana recordarles que las condiciones del tiempo van a seguir prácticamente con lluvia todo el resto del día y la noche hasta el, mart hasta el miércoles perdón, va a seguir estando lloviendo. La tormenta Belli se ha convertido en una activa onda tropical y hay células convictivas sobre nuestro territorio provocando en la parte oriental el sureste de nuestro país mucha lluvia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento por las inundaciones de ríos y arroyos. Mantengan la precaución, mantengan la precaución siempre. Bueno, ya se escucha ...la música, la música de las noticias con Vladimir Paula... ...muy buenos días Vladimir. De Hermano bueno, Fulvio, buenos días. Buenos días hermano, con mucha lluvia, con mucha desesperado, lluvia, esperándote. Así es, mucha lluvia, pero hemos podido llegar, gracias a Dios, para cumplir con nuestro compromiso... Ayer, fulvio, en horas de la no de tarde-noche, cuando esto inició, las lluvias, pude notar, caramba, como eh, la mala calidad que tiene nuestro sistema de drenaje. Increíble cómo estaban algunas de las calles de San Francisco de Macorís. Inundadas totalmente, inclusive calles céntricas de aquí de San Francisco de Macorís. Así que eh, eso indica también que nuestro sistema de de drenaje ha colapsado prácticamente, o hay que hacer una revisión, porque por cualquier agüita, cualquier llovina, miren cómo se ponen nuestras calles. Así que, bueno, miren señores, comenzando con las noticias en el ámbito internacional, obligatoriamente tenemos que darle continuidad a la situación de Haití, y es que las eh, la informaciones que tenemos de último minuto es que el gobierno de Haití ¿verdad? ha decidido suspender ese aumento de los precios de los combustibles ante las protestas que se han estado significando por allá, que han cobrado las vidas ya de personas. Hay videos que son impactantes, tal como tú decías hace un momento, y que no se han podido o no se pueden publicar. Las redes sociales sí se han encargado de eso, pero a través de un medio como la televisión son imágenes muy fuertes. Le hablo de personas con piernas, ya que han perdido sus piernas, eh, increíble lo que ha sucedido por allá. Así que las protestas que estallaron ante el anuncio de que el gobierno aumentaría los precios del gasoil, de la gasolina y principalmente del querosén. Señores, increíble, por allá están protestando por el aumento del querosén porque ellos los utilizan bastante para alumbrarse. En un 38 a un 51% iba a aumentar el pasado sábado. Así que, el gobierno de Haití suspendió el aumento de los precios de los combustibles horas después que han estallado estas manifestaciones. Funcionarios gubernamentales acordaron reducir los subsidios al combustible en febrero como parte de un paquete de asistencia acordado con el Fondo Monetario Internacional. En el acuerdo también incluyó un mayor gasto en servicios sociales e infraestructura y una mejor recaudación de impuestos en un esfuerzo por modernizar la economía de una de las naciones más pobres de América. Durante las protestas hasta el momento, tenemos un saldo de cuatro personas muertas. Es el reporte que nos llega de último minuto. Hay que ver qué ha sucedido. Y otras, señores, decenas de resultados, así como... Saqueos increíbles, señores, los saqueos que se han producido. La quema de vehículos es un desastre total Haití. Y caramba, de esta manera no, porque hay muchas personas inocentes que están pagando. Le han quemado sus vehículos. ¿Y por qué? Tenso Haití, a pesar de que se ha anunciado la suspensión, todavía continúan las calles. Miren las imágenes de este país, el más pobre de América. Miren, continuando en el ámbito internacional, juez deniega pedido de Trump de modificar acuerdos sobre detención de menores. Una juez federal rechazó el pedido de administración de Donald Trump de modificar el tiempo que pueda mantener un centro de detención a menores indocumentados que entraron a los Estados Unidos de manera ilegal, fijado por un acuerdo de 20 años. Así que la jueza denega, entonces, le niega, le rechaza a Donald Trump este pedimento. Ahí está, señores. Miren, ya continuando entonces con las noticias en el ámbito nacional, ratifican la prisión preventiva contra el chamán, o Chacra Autor de cuatro muertes De cuatro asesinatos, señores Así que El cuarto juzgado de la instrucción Del Distrito Nacional ratificó este lunes La prisión preventiva A Víctor Alexander Portorreal Alias el chamán Acusado de la muerte De su pareja Y de sus tres hijos menores En el pasado mes de febrero Ahí está el chamán Que está recortadito, eh Recuerden ustedes que este hombre tenía un afro, el cabello largo, y que se le atribuyen eh, ser miembros de ritos satánicos, de cestas satánicas, de los metálicos como se le conoce. A la salida de la audiencia, miren las imágenes, el padre de los menores, que significó un incidente al intentar agredir al imputado. Así reaccionó el padre de los niños asesinados tras encontrarse nuevamente... ...cara a cara con su presunto matador. Vamos a escuchar, adelante. Hay pila de gente en la calle trabajando... ...y pareciera que se lo está llevando el diablo. A él no... A él parece que lo lleva a Dios de la mano. ¿Mm? Con lo que él ha hecho, ya está bueno. De tanto, qué sé yo, tanto para aquí y para allá, y no resolver con él, ¿qué le van a cantar? No. Alguien me dijo que porque yo dije que lo soltaran, era que yo quería tomar venganza. ¿Quién no? Así mismo es. ¿Quién no en un momento de ir y perder sus tres niños a mano de este monstruo que miren cómo sale ahora? ¿Y qué se debe de esperar? Bueno, sin duda es un proceso que se debe de agotar en la justicia dominicana, pero ahí no hay discusión. Pena máxima para el chamán, señores, de encontrarse culpable, ¿verdad? Miren, ya entrando entonces en el ámbito de nuestra región y de San Francisco de Macorís, en la tarde de ayer un menor se ahorcó en las guarnas, Jimmy Alberto Quesada. Estas imágenes que mostramos del rostro del niño, ¿verdad? Eh, ya se, son un poquito más porque él en la actualidad tenía 17 años, pero era en vida Jimmy Alberto Quesada, encontrado ahorcado. Esa cuando era un poquito más pequeño, cuando era un niño, cuando era un niño. En la actualidad tenía 17 años de edad. Así que, encontrado ahorcado dentro de su residencia ubicada en el sector Los Riveras del municipio de Las Guaranas. Vamos a escuchar lo que nos dice el padre del obciso, Julián Quesada. Adelante. Lo llevando un de psiquiatra y un de psicólogo, eh, haciéndole hacer los estudios necesarios, incluso mañana íbamos por el psicólogo otra vez. Sí, ¿Cómo le llamaban a él? Jimmy Eberto. Jimmy Eberto? Quesada. Ajá. ¿Qué edad tenía? 17 años. estaba en la escuela? O... Sí, estaba en la escuela, en tercero. ¿Pasó de curso? No, no pasó. ¿Cuidado si eso pudo ser la causa? ¿sí? No, no sé. No sabe. ¿De qué se amarró? ¿En qué, ¿En qué parte se ubicó? En su habitación, porque él siempre paraba en su habitación. ¿A ¿Más o menos a qué hora fue ubicado? No caigo bien en cuenta, pero yo llegué a trabajar casi a las dos. ...y entré y dejé uno víverle... Y, ...y salí a llevar el novio a, a la abuela... ...a la mamá de la mujer mía... Sí, ...cuando vine fue que encontré el problema... ...bueno ahí está señores... ...lamentable la muerte de ese joven por allá... ...y ya ustedes escucharon las declaraciones de su padre... ...nos mantenemos en esa zona... ...vamos a ver las imágenes de este aparatoso accidente señores... ...ocurrido en la comunidad de... ...entre las guarnas que Angelina... ...miren el puente ¿verdad? ...ese es el puente que enlaza a Angelina... Con las guaranas, ese vehículo se precipitó desde allá Cayó Gracias a Dios, aunque usted no lo crea, no hubo víctimas fatales El vehículo era abordado por dos venezolanos Quienes gracias a Dios salieron ilesos Mírenlo ahí, desde la altura donde cayó este vehículo No es la primera vez que esto ocurre De película me imagino que fue ese accidente señores Aparatoso accidente Así que vemos las imágenes el momento en que eh, los recatistas llegan por allá y muchos curiosos que llegan también. Escuchemos qué nos dice uno de los venezolanos que abordaba este vehículo y que sobrevivió. Adelante. Bien, pues que no me maté. ajá ¿Cómo fue? ¿Fue que perdió el control o okay. qué? No, el primo mío, un carro le quitó la derecha, él lo esquivó sí. y cuando volvió a meterse en la vía, se le colió el carro y perdió el control. Y ahí, yo me acuerdo, fue cuando estaba allá abajo. Sí, sí, está más estuvo más mal que yo. Reaccionó fue esta mañana. Ok, ¿es venezolano también? También. Ahí está, son venezolanos. ¿Verdad? Quienes abordaban ese vehículo que se precipitó, repito, en el puente que enlaza las Guaranas con Angelina Y ambos señores están vivos para contarlo, de película a estos señores, increíble Miren protestan en Canete, en Ares, por el mal estado de las calles por allá Así que así estaban las vías, en el día de ayer la policía inmediatamente llegó para intervenir verdad y para calmar despejar la vía que estuvo totalmente obstruida por las llamas por los escombros por los desechos basura en sentido general que tiraron por allá los manifestantes en canete así que ahí están las imágenes y todo esto porque sus calles se encuentran intransitables ahí están las imágenes miren y eres joven a tiros en el sector gurullón de aquí de San Francisco de Macorís, Jairon Ravelo Hernández, herido por el novio de su hijastra. ¿Y por qué? Escuchemos. Eso pasó por una discusión que ellos tuvimos anoche. ¿Quién? Él se llama Nic Nicolás Santolis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 Y allá ellos podían conocerse, se podían compartir lo que sea, como nosotros compartíamos. Pero él no, él no lo quiso así, él lo que quiso. Él, todo el tiempo ha sido muchacho callejero que le gustan los problemas. Donde quiera que está, busca problemas, con todo el que está, busca problemas. El papá y la mamá son gente seria. Le dijo que fuera a su casa para que formalizara algo en serio. Y miren entonces cómo le demuestra lo que es. Apertura en Campamento Infantil en el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. El Ayuntamiento Municipal aperturó este Campamento Municipal 2018. Vamos a escuchar entonces las autoridades. Adelante de que realmente estos niños deben de tener interacción, eh, vínculo, eh, conocerse, ¿verdad? Y, y que se vean parte de una familia, que se le tome en cuenta. Y este es el propósito, tenemos una responsabilidad eh, que también viene a hacer sentir bien a, a los padres, porque, eh, como ha dicho la vice, primera vez que se le está tomando en cuenta. Estos niños que los, vienen los funcionarios, vienen los empleados a trabajar y ellos... En vacaciones, se quedan en su casa y creo eh, que no es propicio. Es bueno de que se esté tomando en cuenta este tipo de evento y estaremos entonces comenzando a sentar un precedente en este aspecto. Bueno, ahí está el alcalde de San Francisco de Macorís. Miren, el gobernador de la provincia Duarte valoriza los operativos mixtos que han iniciado en todo el país. Todo esto en mira de contrarrestar la ola delincuencial que azota. Nuestra Nación. Escuchemos al gobernador. Adelante. Nosotros habíamos notado en la gestión de, de General Suardí que la delincuencia había reducido un poco los niveles. Pero los cambios son cambios y nosotros eh, lo que tenemos que hacer es brindarle nuestro apoyo a la Policía Nacional y a las instancias para que se sigan mejorando las cosas. Hay un patrullaje en la calle que yo pienso que está dando sus eh, su, su frutos, han, han sido efectivos y pienso que a partir de, de esta semana se va a seguir incrementando el, esos esfuerzos de la policía y la patrulla américa. Bueno, ahí están las declaraciones del gobernador Juan Antigua a propósito de gobernación en pocas... Eh, bueno, dentro de una hora se estará reuniendo el, el equipo de emergencia, prevención y mitigación en la provincia de San Francisco de Macorís para tratar ya todo lo concerniente, medidas preventivas sobre la tormenta que azota nuestra región. Miren señores, eh, el Falpo anuncia para mañana un piquete a la gobernación. Vamos a escuchar esta información. Adelante. La actividad que resolutó la Asamblea del pasado 28 es un piquete y da inicio a, la, a reinicio a las actividades del este Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís. Nosotros entendemos que la actitud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 Bueno, ahí están las declaraciones de Raúl Monegro, vocero del Falpo, aquí en San Francisco de Macorís. La defensa civil llama a mantener la atención, ¿verdad?, orientaciones, tras el paso de esta tormenta tropical por la República Dominicana y que ya ha comenzado a caer mucha lluvia, ¿eh? Escuchemos a Juan Inoa. Adelante.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 ...con algunos boletines que está emitiendo el COE y la defensa civil. Así que todos mantenernos entonces atentos a los boletines del COE... ...para ver verdad el transcurrir de esta tormenta tropical. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos, agua Randy Light... ...100% purificada con sistema tan dominicana como tú... Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la de preferencia y la número uno de todos los nordestanos es Agua Randy Line Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día, compañeros del alma. Bueno, Fulvio, hermano, regreso contigo. Muchísimas gracias, Vladi. No te mojes, Vladi. Que después te dan los refiados, muchas noticias. Antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, buenos Raquel. Días, hermano, Julio, ¿qué tal? Buenos días, Bien. amables televidentes, Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios, y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Es un placer, como siempre, informarles. Gracias por elegirnos como plataforma informativa. Hoy, día 10, es día de San Manuel Ruiz y compañeros según la iglesia católica, un día en que amanecemos bajo agua, como efecto de la onda tropical beril, que eh, desde ayer en la tarde, ya cerca de las 4 de la tarde, en el no trayecto tormentos. Tenares, San Francisco de Macorís comenzó a llover bastante fuerte, luego mermó y a partir de la tardecita noche, 6, 7 de la noche, entonces comenzó a llover y lo sentimos aquí y no ha parado, anoche con truenos, y bueno, y toda la madrugada la energía eléctrica parecía un arbolito navideño. y Todo el dominicano sabe cómo, bueno, toda persona sabe cómo son las luces navideñas intermitentes, a menos que usted la deje fija. Así estaba la energía eléctrica acá en San Francisco de Macorís. Un riesgo total porque entonces pueden dañarse mucho los electrodomésticos y bueno, causar, Dios no quiera... Eh, eh, corrientazos y demás a la hora de desconectar o conectar cualquier cosa eh, hay que tener precaución en ese sentido por las lluvias eh, desconectar en esos momentos de trueno, desconectar nuestro electrodoméstico eh, tener ahí un foco, una linterna disponible para esos momentos que nos quedamos totalmente a oscuro o un velón, sus fósforos temar el mecanismo de rigor preventivo porque las lluvias van a seguir y sí, eh, vámonos, seguir así es, el sí, bloque de esa, noticias esa tormenta tropical se quedó prácticamente en campos nubosos muy activos. Uh -huh. Muy grandes. Y, y están eh, despacito eh, copando toda la parte este-sur-oeste de nuestro territorio. Lo que va a indicar, y la parte norte también, que la lluvia el país a, completo está recibiendo, desde esta mañana escuchaba sí, eh, sí. cerca de las 6 de la mañana reportes del COE y de la Oficina Nacional de Meteorología. Ayer solo habían unas eh, eh, 14 provincias en alerta, todas 20. verdes, verde es preventiva. Eh, hoy hay 20 y de esas 20 hay 12 en amarilla. ¿Qué significa el color amarillo? Que es un riesgo inminente de que va a recibir los efectos producidos por este fenómeno, y en ya, este caso esta onda tropical. Y ya están hablando que tú aportabas de 100 a 200 milímetros de lluvia. Sobre los 100, Ajá. Sobre 150 los 100. a 200, sí. hasta ayer era 100 milímetros mm sí. que iba a aportar de, de, de y, lluvia. Y, ya y eso es mucho, por Demasiado. ejemplo, una superficie de un metro cuadrado, usted le tira ahí un litro de agua, ya usted está hablando ahí uh -huh. de esa cantidad de agua, pero cuando le tira a 100... Sí, eso sí. es demasiada agua. Así es, el mapa que compartió el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, incluye las provincias que están en amarillo, la Altagracia, el Ceibo, la Romana, Tomayor, San Pedro, Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nobuel, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. En verde, Peravia, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabales, Payá, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y Santiago, así que aún estamos lo... en verde preventivo, sí. pero atención, con mucha atención, puesta en, en la zona del Bajo Yuna, por las inundaciones, deslizamiento de tierra y las comunidades que pudieran quedar incomunicadas. Como los suelos no estaban saturados, se están saturando, pero la cantidad de lluvia es tan grande, que los satura rápidamente, entonces... Vienen ahí los problemas de deslizamiento de tierra. Así porque el agua es permitente, eh, sí. no ha parado de Ventinas. llover entonces, uh -huh. al ser constante, pues eh, se el, provoca esto de una bella inundación. En la zona de Jarabacoa, que necesitaba un poco más de lluvia, escuché un reporte de un televidente a un medio nacional, esta ma temprano en la mañana, decir que tenían sequías y que no ha parado de llover, pero que es muy mínima la lluvia. O sea, son unos unos aguaceros ¿Tú sabes qué mínimos, sucede con eso? de una llovizna, pertisna, y que entonces le ha caído muy bien. Le, así le da tiempo al suelo absorber toda uh -huh. la lluvia cuando es despacio. Claro, y así claro. se satura más. Sí. Llega a estrato este más profundo. Cuando son que fuertes si los aguaceros torrencial. arrasan con todo. Uh -huh. Entonces vienen los entaponamientos en las calles también con los sistemas cloacales y demás. Un aviso de carácter de urgencia que ha subido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el rector el doctor Iván Cruzón Fernández, ha anunciado que en vista de los fuertes aguaceros que han estado ocurriendo desde anoche por efecto de la onda tropical beril, la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, ha decidido suspender las labores administrativas por el día de hoy, martes, 10 de julio de 2018 a fin de evitar daños a los estudiantes, docentes y personal administrativo a sus propiedades. Así que ahí está el aviso formal urgente y de carácter nacional. Suspendidas por el día de hoy martes las labores administrativas en la sede en los dos recintos Santiago y San Francisco de Macorís y cada uno de los centros restantes. O sea, una suspensión nacional. Ahí están avisados. Eh, nuevamente la noticia, la parte haitiana Este detonante que fue por el aumento de la gasolina El diésel, el gas, el queroseno De un 38 a un 51% Y yo me, me pongo a comparar a República Dominicana Porque aquí eh, aumentan todos los viernes y todavía y no estamos pasa nada, tranquilos. Y no pasa nada. Resulta que Cuatro aquí... Cuatro pesos nos aumentaron en todos los combustibles sí, el viernes Resulta pasado. que aquí, Raquel, nosotros nos dan una inyección todo lo, toda la semana, una pequeña Como dosis. Como un suero. Sí. Un suero y también ahí, aquí usamos, poco, aquí talo, usamos ¿no? borrondanga, aquí usamos borrondanga, aquí usamos... Mucha cerveza que usamos para dormir eh, a la gente sí, y sí, lograr sí, sí, sí, el, sí, sí, sí. a nuestro favor. Que actúe. Exact, exactamente, sí. entonces eh, a los haitianos que, que usen borrundanga y que usen inyecciones para que semanales. duerman a las autoridades de ellos. Sí, sí, para que no pase lo que está pasando. <risa> Uy, ya, yo, yo, yo. sí, porque eso es lo que pasa aquí. Ah. <risa> o sea, usted está mandando a la gente a protestar Salía a romper, a destrozar Bueno, a lo que está pasando no, aquí es algo indignante Nunca ¿tú sabes la había a de acuerdo cinco, cuatro pesos Protestemos, pero sin hacer lo que está haciendo eh, eh, Haití Mira, claro, Haití Claro, no, no, no Le subieron, es verdad que fue a 30, un 38% Le subieron 38 le, un 51% Sí, pero de Es que vez, lo hicieron mal Pero el gobierno tiene que hacerlo poco a poco como lo hacen los de aquí Reaccionó y echó hacia atrás esa medida Sin embargo, pese a que la echó hacia atrás Ellos continuaron con su actitud violenta de una actitud grotesca de una actitud de animal no de ser pensante y han destruido todas las mayoría de las propiedades que le daban trabajo y progreso a ellos mismos entonces destruyendo con, con una mano exigimos derecho y con la otra destruimos lo que de todos Aprendan de centros República comerciales estaciones gasolineras casas eh, es como si usted pusiera el ejemplo y que aquí por ejemplo Dios no quiera destruyeran a Palmares, a Porvenir, el Yoma, los mayos, las, los centros más grandes comerciales, eso ha pasado en Haití. Entonces eso no lo podemos aplaudir, protestar sí como derecho constitucional, pero de manera pacífica, eso no. Y de la forma de cómo han asesinado brutalmente a, a, a pueblanos de ellos, esa no es la forma de protestar, no podemos volver hacia atrás. Debemos exigir con inteligencia Pero así no Porque ellos mismos son los que se, se están matando A pellizquito también Destruyendo sí. lo poco que le queda bueno, viniendo aquí a Y Santo, están en riesgo Volviendo aquí a Santo Domingo Raquel El chamán Chakra uh -huh. le ratificaron su prisión preventiva sí. Autor de Cuatro asesinatos sí, sí. Y es bueno escuchar Lo que dice El, el, padre, el padre De la joven asesinada, de la joven asesinada. Que era la esposa de Que cuando sangre. están sacando al chamán Chakra de la corte, Alexander Portorreal, inmediatamente se abalanzan hacia él algunos familiares para comérselo. Así es. Era una do... revisión de la medida ahí de Ahí tuvieron que doblegar a, a, a, al padre, ¿verdad? De, de, y todos de, los demás familiares. Víctima. Hay y una señora ahí. Que, tú puedes notar una gordita, ella. Eh, que la desesperación, y la indignación, y yo quiero, la, la embarga Yo quiero escuchar nuevamente lo que dice el padre De la joven asesinada Vamos a ver Porque eh, hay, que, hay que estar, no. hay que estar en, su, en su puesto Hay que ponerse para, sus zapatos En sus zapatos sí, sí, sí. para sentir lo que sintió el padre de esa joven eh, brutalmente asesinada A ver si no lo colocamos, Luis, Chakra. por favor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 ¿Era que yo quería tomar venganza? ¿Quién no? Sí, es ahí, para ahí, menos ahí se encuentran, Ahí se encuentran muchos sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de la impotencia, uh -huh. el sentimiento de tener que esperar a de que no la justicia... no ver consecución rápida, de no, ver consecución no entiende rápida, por qué es tan lento el proceso. Y el deseo de tomar venganza. Ahí está la importancia de la justicia, que se haga con justicia por supuesto, y que actúen con rapidez, como lo hacen en otros casos, porque es que es indignante ver como en casos que la justicia presta, presta atención, y quizá por presión social también, actúan y hay respuesta pero debe ser así siempre con todos los casos, porque no hay uno mejor que otro, no todos al que resolverlo, entonces la indignación y la impotencia del Señor se entiende, yo no justifico de que lo dejen suelto y que lo maten, como Él está pidiendo, como venganza privada, porque no debe ser, no debemos actuar de esa forma, para eso hay un sistema de justicia en un país donde se supone que hay se respeta el, el sistema de derecho. Entonces, así debe actuar. Víctor Alexander Portorreal, Real, conocido como Shaman Chakra, recuerden ustedes que indignó la forma de cómo asesinó a quien era su pareja y a sus tres bebés, a sus tres niñas. Entonces, aparte de la violación y de la, ley, la violación, la violación sí. sexual y luego la forma de asesinarla Merece todo, lo que todo el peso de la ley que caiga sobre él que caiga sobre Ahí está él. Pero el padre per, indignante porque está, está, está bonito, está ¿Sí? recortadito, rosadito Eso dice el padre, A la mayoría de la gente que trabaja duro en la calle Se le ve que se le está llevando quien lo trajo pero a él se lo ve que se le está llevando Dios, dice él, porque sí. que, no sé como que los lo cuidan demasiado en la cárcel hoy día, y aparece como que estuviera de de, de, de Bueno, de resort, él estaba en una cárcel aislada, porque si estuviera junto con los presos ya no estuviera. Estuviera en condiciones totalmente sí. diferentes, sí. porque los presos tienen ética cuando son no, casos así. No, y si estuviera quizás en, en, en la capital, pero lo tienen en San Pedro. Ya, pero bueno, donde quiera, el preso tiene ética, cuando hay violaciones... Ahora, ha perdido lo más grande que puede tener su hermano, es la libertad. El, pero la justicia que actúe rápido porque la indignación crece. Claro, claro que sí. sí. Mientras tanto, le ratificaron una medida de coerción. Bueno, en otro orden, otras importantes <risa> noticias en el ámbito local... El venezolano sufrió un aparatoso accidente en el puente que comunica a las guaranas en Angelina. ¿Ustedes vieron las imágenes de dónde cayó ese carro, de ese puente? ¿Cómo, cómo quedó? Y el puente él, sobre el río Camu. Y los sobrevivientes hablaron, uno de los sobrevivientes que iba conjuntamente con el venezolano. Sí, esto es vivos vivo es para contarlo. Sí. Así que hay que tomar precaución y ahora que está lloviendo, conduzca con mucho cuidado y verifique el estado de sus neumáticos, de sus gomas, de los vehículos, porque puede haber mucho deslizamiento. No vaya llevándose el mundo por delante. Usted no creó el mundo, usted es un regalo del mundo, de la naturaleza, de Dios. Entonces, ¿por qué hay que andar matándose en las calles? Hay que tomar toda la precaución necesaria. Sabemos que nuestras carreteras no son de las más seguras del mundo, todo lo contrario. y Sabemos que hay mucha imprudencia, sabemos que, maneja, que mucha gente maneja bajo los efectos del alcohol. No estoy diciendo este caso, yo no, no conozco las particularidades, la, no se ha revelado en qué condiciones iba, entonces, pero en la mayoría de los casos hay un nivel muy alto de imprudencia. Entonces, en ese sentido, hay que tomar Precaución. Por, eso. por otra parte, Raquel, eh, hay protesta en Canete, hermanas sí. Mirabal, por el mal estado de las calles Así es. en Canete. Tienen mucho tiempo un, protestando. Un eh. pueblecito tan productivo, tan bonito, señores, y ni siquiera tiene carretera. Uh -huh. Mucho tiempo en protesta y no le hacen la caso. La carretera totalmente deteriorada. Y mientras más alta la zona, hacia adentro sí. de Canete, entonces ahí es de tierra, totalmente, y ahí es peor. Y ni siquiera prestó atención el alcalde que eh, Hermes Rodríguez, que es nativo de Canete, en su gestión de seis, eh, de seis años, creo que fue que le tocó seis a él, años. si mal no recuerdo. Ajá. Entonces, las autoridades locales, lo que han hecho es allá últimamente, y el, también el senador, han llevado aparatos, han ido, han trabajado, han durado dos Entonces, o tres días, eh, pero no resuelven el problema. El, el problema programa que tenía el gobernador no de arreglo de carretera, eso no ha surtido efecto. No, ha, no se ha hecho con, no, no con la conciencia no de, de, de, de priorizar esos son las comunidades más productivas ¿verdad? claro que sí mucha, mucha producción de cacao mucha mucha producción de cacao y observen ustedes en que tienen que estar los ciudadanos pidiendo que le hagan sus caminos así para es. sacar sus frutos bueno el FAL por el Frente Amplio de Lucha Popular está anunciando un piquete para mañana miércoles, ahora la gobernación yo espero que no haya destrozos yo supongo porque como eh, nuestro amigo Raúl Monegro ha criticado al colectivo por la actitud violenta de ir y destrozar cristales, aire acondicionado, y, eh, uno golpeó a un policía municipal, entonces yo espero que esas actitudes entonces no se re, no se repitan. Si lo criticamos en el otro movimiento, pues no podemos permitir que nadie se infiltre, ni que ninguno de los miembros de FALPO cometan la misma eh, delicadeza o, grave, o gravedad, no podemos protestar de esa forma, de esos mecanismos. Porque lo que hacemos con una mano, lo desbaratamos con los pies. Y todos los dominicanos saben lo que significa bien este refrán popular. Señores, nos toca una breve pausa, retornamos, no sin antes decirles que pueden escribirnos, reportarnos su sintonía, cómo están en su sector, con estas lluvias que están recibiendo, cuéntenos, nos pueden mandar fotos, algunos videitos que sean sumamente cortos, menos de un minuto para poder colocarlo así que pueden interactuar con nosotros todo lo que nos resta en este programa, porque estaremos actualizando la información cada minuto de la trayectoria de esta onda tropical, y el campo nuboso asociado que lleva, que está afectándonos con fuertes lluvias al país. Quédese con nosotros, esto es De Mañana.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 the North. <laughs>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 2018. Para más información 829 669 3001.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 al haber asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Pueden reportarnos audiencia, nos pueden escribir al 829-701-2564, eh, poner un WhatsApp, reportarnos, mandarnos una foto, un video, si es cortito, eh, para saber qué está pasando en su comunidad con estas lluvias que están acá siendo producto del campo nuboso asociado a la onda tropical, viril. También, Tenemos... también lo pueden hacer al 809-949-0794 para que nos reporte lo que está pasando en su entorno, no importa de la provincia que sea y del sector que sea. Y en estos momentos de lluvias, en estos momentos de inundaciones, favor a la ciudadanía no sacar la basura. Si usted saca la basura, como muchos tienen acostumbrado, va a entaponar los drenajes, la tira a la cañada va a entaponar los drenajes, la tira a la calle va a entaponar uh, los, uh, los drenajes y puede provocar inundaciones repentinas, urbanas, en las ciudades, por encima de lo normal, que entonces le causan daño a los municipios. Por favor, no saque su basura en estos momentos de tantas lluvias. Y también evitar contaminar el medio ambiente. Espere que todo esto pase, entonces eh, usted la saca y los organismos encargados de limpieza, de recogerla, van a pasar por cada uno de sus hogares. Así eh, es. Recomendarle que si usted quiere tener sus ojos bien cuidados, bien protegidos y también verse hermosa o hermoso, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Ahí están los mejores <coughs> profesionales los mejores equipos y calidad excepcional usted lo puede conseguir en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas, solo prestigio y para papá todo lo que usted necesite en supermercado Almanzar en las Guaranas ahí sí recuerdan eh, ese día tan importante como es el Día de los Padres, Supermercado Almanzar, en las guaranas están todos los productos que usted necesita. No tiene que salir de las guaranas todos los vegetales, todo lo que usted necesita y anda buscando, electrodomésticos, bebida, lincería, en Supermercado Almanzar usted se divierte. Si usted lleva a su esposa ahí, óigame, tiene que sacarla. Es alada por un brazo, no quiere salir Encuentra todo Y si lleva a los niños, ellos se divierten tanto Que sinceramente no quieren volver a la casa Supermercado Almanzar Así es, en Supermercado Almanzar ahí encuentra todo Para papá, para mamá, para toda la familia completa Bueno, actualizando algunas informaciones importantes porque hay noticias buenas Que compartir en el caso de los niños en Tailandia el rescate ha publicado la BBC Mundo, todos los niños eh, y el entrenador ya están a salvo, ya están fuera. Lo acaba de subir hace unos minutos, de último minuto, todos los niños, los 12 niños que estaban atrapados en entrenador. la cueva y su entrenador acaban de ser sacados. Así que interesante esta información, noticias buenas que compartir con ustedes. Fue la tercera fase de la operación reporta la nota de liberar a estos niños, la segunda que comenzó en el día de ayer, el domingo y el lunes fueron rescatados los ocho primeros, que se encontraban en observación en un hospital. Y bueno, y ya el líder de la misión, Naronska, hoy informó en el día de hoy tempranito que ya, eh, ya terminaron de rescatar los que quedaban ahí en la cueva. Y bueno, la infografía que ayer mostrábamos, sobre todo que indicaba la profundidad, dónde estaban los obstáculos, que eh, ¿Cómo lamentablemente, lo cómo lo hicieron, que cobró la vida de uno de los buzos. Oye, Raquel. Experto en buzos, pero uh -huh. que bueno, lamentablemente Dos buzos por cada niño, uh -huh. guiado por una soga y alado por una uh -huh. soga, Así y es. un tanque de oxígeno para cada niño, sacado uh -huh. uno a uno. Así una, es. Una estrategia estupenda, resultó todo positivo, aún tantos peligros, claro, porque el, habían momentos, señores, en cuevas sumergidas sobre agua, en una altura de 70 centímetros, que apenas podía pasar una persona por ahí. Así es, los niños tienen edades entre 11 y 16 años y estaban desaparecidos desde el día 23. ¿Cómo se dieron cuenta? Nueve días después se dieron cuenta que estaban en esa cueva, porque encontraron bicicletas justo cerca de la entrada, de la cueva y ahí comenzaron entonces la búsqueda una, que duró alrededor de dos semanas. Una, una misión de tres días consecutivos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para entrar a la cueva se, se tarda cinco horas. Raquel. Y la suerte es que y utilizaron para salir... la estrategia de ir de drenando agua. Exactamente. Porque si subía el agua entonces iba a pasar lo peor. Iba peor, mucho más horas de tiempo. Y también psicólogos trabajando con los niños, claro. orientadores, expertos buzos enseñándoles. Cómo usar una máscara, un enoski, cómo respirar. Y mira lo bueno que eso. ellos aparentemente tenían comidas sí. y porque por eso duraron nueve días y estaban en buenas condiciones. Entonces ya de ahí en adelante cuando fueron encontrados le iban pasando medicina y alimentación, sí. pero estaban en buen estado de salud eh, gracias a Dios. Como regalo a toda esta eh, eh, como la travesía, si le podemos llamar de algún nombre y esa situación tan difícil que pasaron esos niños y ese entrenador, pues han sido invitados a la final en Rusia Oyeme. a participar. En este grupo de fútbol es un el, regalazo el, que le han dado regalo, porque ha mantenido en vilo al país entero. El mejor y ya regalo. el mundo está El equipo de fútbol, los Así jabalíes, irán para Rusia, tiran para Rusia <risas> a presenciar en las finales allá. Así es que interesantísimo esto. Eh, de todo lo malo, algo bueno sale claro. Siempre es así Y bueno, ellos quizás nunca pensaban ir a Rusia Y, y otra cosa y que, que, que se ve De estos momentos sueños. difíciles Es que la humanidad se une uh -huh. Pasó con los mineros chilenos sí. Y ahora con estos niños la, Inmediatamente se une Estuvieron dándole sugerencias Y recomendaciones sí. a permanentemente a algunos de esos chilenos sí. eh, También que fueron rescatados sí. Ahora, va. también viene un proceso de los padres, cómo dejaron los hijos eh, hacer esta travesía. Ellos eh, estaban acostumbrados, ya habían ido sí, tres, tres veces, veces a sí. la cueva. Porque en, pero, en Tailandia, esas son zonas pero de cuevas turísticas. No sabían que el agua iba un, a subir. Un atractivo enorme, y ¿verdad? Se, y se inundó la cueva, pero ya habían ido tres veces, así es, porque esa uh -huh. cueva es bastante atractiva para la excursión. Entonces, fíjense ahí le, lo que pasó, esa forma de quedar atrapado, pero gracias a Dios, a la inteligencia, a la capacidad de los buzos y todo el organismo, organismo de rescate, pues pudieron sacarlo con vida. Enhorabuena, nos sentimos felices, una noticia positiva para alegrar el día de hoy. Bueno, cambiamos. Bueno, es tiempo ya del tema de Raquel. Raquel con nosotros. Bueno, gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. En esta semana ha sido objeto de muchos comentarios y se ha viralizado en las redes sociales, inclusive una información de que la hija de la destacadísima comunicadora María Celeste Raras eh, de Telemundo, Arrobio, está en República Dominicana en una misión de construcción de letrinas. Pero fíjense, ¿qué pasa en República Dominicana en este tema? ¿Cómo anda? Eh, según los más recientes informes. Para el 2013, aquí la necesidad de la construcción de la letrina estaba a ser rondando los 43% de la población rural, no poseía estas estas disposiciones finales de los desechos o las excretas, o las heces fecales, como usted quiera decirle. Pero ya para el 2013, 16 según la más reciente información de la Oficina Nacional de Estadística y la encuesta en hogar. Le comparto estos datos. el 2016 arroja que 56.640 personas encuestadas y residentes en zonas urbanas, al menos un 5.2% dijo que tenía letrinas y un 0.6% compartía ese retrete con alguien más. Mientras que el 83.4% poseía inodoro privado. Y un 5.5% dijo que no tenía servicio sanitario. En las zonas rurales pasa algo inverso. Estos porcentajes aumentaron. El 19 de, y de 19,525% entrevistados, 19.000, 22.5% dijo tener letrinas. Y un 2.1% compartía este servicio con otra persona en el hogar. Un ciento no tiene ningún tipo de servicio sanitario en la zona rural, eso al año 2016, hace dos añitos atrás, nada más. Pero el 4% de los hogares del Distrito Nacional al 2014 dijo que las tenía, el 4%, bajísimo porcentaje. Según otro estudio de perfiles estadísticos provisionales del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, regiones Osama y Valdesia, al 2014 de la Oficina Nacional de Estadística para el febrero 2015, y to, de un total de 289.655 hogares del Distrito Nacional un 11, y 11.408 residentes, para un 4%, utilizaba las letrinas para hacer sus evacuaciones. Y 274.233 tenían inodoros para un 95%. O sea, en la zona urbana, el 95% dice tener inodoro, un 4% al, al 2015, letrina. Este estudio fue publicado en la web de la Oficina Nacional de Estadística y dice que en la provincia de Santo Domingo, de 663.021 hogares 583.897 contaban con inodoro para un 88%, mientras que 55.641 con letrinas para un 8%. La investigación agrega que un 3%, o sea 23.843, no tenía ningún tipo de servicio sanitario, o sea, no, no tenía letrina ni tenía lo, eh, inodoro. ¿A dónde van esas heces fecales? ¿A dónde van? mucha gente, falta de conciencia, ¿qué es lo que hace? Pues la tira a los solares baldíos, a los ríos, entonces para contaminar nuestras aguas. De esos porcentajes que ustedes escucharon y que mucha gente pueda quedar ah, alarmada, otra no, otra las conoce muy bien este tipo de realidad que vive República Dominicana, las estadísticas más recientes son del 2016 y que cuentan ese por, esos porcentajes. Mucha, eh, entonces, Saben el nivel de contaminación de las aguas de lo que, que, que lograrían el tirar las excretas o las heces fecales a los ríos, pero también, otra de buscando soluciones individuales, la gente tiene que construir unos pozos tubulares para suplir sus necesidades en las casas. Esos pozos tubulares, esas aguas, son contaminadas en la mayoría de los casos por las heces fecales de las letrinas porque no la hacen con la profundidad y ni la distancia inclusive, adecuada. O sea, construyen una letrina y un pozo tubular a pocos metros. Inclusive, entonces se, se construye un pozo séptico uh -huh. y también se construye un pozo, pozo tubular, tubular. Para el agua de la, de la necesidad y en el hogar. toda Bañarse, la capa freática y todas las eh, aguas subterráneas se contaminan. Así Yo es. trabajé muchas veces con mi fundación construyendo letrinas. Porque la mayoría de las zonas rurales, bien distantes, no tenían letrinas y ah, había que hacer el Una necesidad. Entonces, en las ciudades, tú tienes en la orilla del río Sama, la tiran a los Sama. Aquí, en San Francisco, el Macorís, río de Macorís, el río Jaya, y el en el también. río Jaya, la mayoría de las personas que viven en, en la misma vertiente el ribereño del río Jaya, barrio azul, cenicero, las flores, la tiran al río Jaya. Entonces, lo mismo pasa en Yuna Y no me digan que es por pobreza Que no tengo el dinero para construir una letrina Porque muy pocos son los materiales Que se lleva La construcción de una humilde letrina Es más, ignorancia Y querer que todo se lo resuelva El Estado Pero, Claro, Sabemos que el gobierno tiene toda la responsabilidad De suplir Porque es que las consecuencias son fatales Cuando hay una contaminación por ese fiscales Entonces usted tiene bacterias y tiene contaminación que afectan a su salud. Entonces, enfermedades propias de la contaminación de heces fescales que deterioran muy rápido su salud y como consecuencia, una de los efectos son las diarreas, sí. debilitan de una vez al ser humano. Y ahí está el cólera. Y está, claro que sí. Eh, pero el Raquel... y uh -huh. el cólera, todas esas Lo enfermedades. Que... El gobierno ha sido negligente en actuar a tiempo, en suplir esas necesidades. En la zona rural, que son una realidad, nadie la puede tapar, y en las zonas urbanas, ustedes escucharon el, re el estudio, todavía en zonas urbanas hay mucha gente que tiene letrina, les recuerdo, en zonas urbanas el 5.2% dijo que tenía letrina, según el estudio de la Oficina Nacional de Estadística, la encuesta en hogar del 2016, hace apenas dos añitos el más reciente que tenemos para compartir con ustedes. Entonces, fíjense, insisto, el gobierno tiene toda una responsabilidad y en un país donde se supone que se vende el turismo como la fuente de atracción de recursos, una de las principales, entonces, escuchar esos titulares en medios de comunicación internacional, mucha gente ha reaccionado y ha criticado y ha dicho, ha, ha sido humillante, que a Rojo Vivo diga, María Celeste Raraz, que su hija, es bendecida, su hija, que, que enhorabuena, que está aquí, eh, con esa misión de nombre, la, la organización Blue Missions, Mission Blue, eh, que misión que está aquí azul. con múltiples, con un grupo de niños, eh, adolescentes, no niños, adolescentes, hombres y mujeres, que están construyendo letrinas con sus propios sus propias manos, ¿vale? eh, en diferentes localidades. Aquí han venido muchísimas organizaciones a me internacionales a hacer eso, pero con, sí. re con recursos que tú no sabes cuántos están destinando para esa acción. Y muchos utilizan como plataforma para eh, venir a hacer publicidad de la pobreza de los pueblos. ¿Quién es responsable? No es la hija de María Celeste ni Blue Mission, es el Estado. Es nuestro gobierno negligente de resolver las problemáticas. En Estados Unidos hay deficiencias de letrina, sí. En Puerto Rico, de donde es María Celeste Arrara, hay deficiencias de letrina también. En mucha gran parte del mundo hay deficiencias de letrina y quizás nos salen en los medios de comunicación a publicitarlo y a hacer fiesta de que estemos con, a, realizando esto. Mucha gente ha criticado el tema de la solidaridad, que lo que tú das con una mano, que no lo sepa la otra, porque sí. hay un interés. Ahí está la primera imagen que publicó en este fin de semana eh, María Celeste Herrera, que estaba orgullosa de que su hija estaba ya llegando al país para esta misión a través de Blue Missions, Proconstrucción de letrina. Ella ha reaccionado a las críticas en las redes y ha dicho, pero ven acá, no es nada malo, así es que se llaman letrinas esos, y es verdad, no es nada malo venir y ser solidario con lo, quien lo necesita. ¿Quién es culpable de que se ponga el país en la palestra y en los ojos de todo el mundo por esa con, por ese tipo de, de noticias es el gobierno dominicano. No hay que buscar a María Celeste. No es María Celeste, no es la hija, no es la. A organización. mí lo que me sorprende, Raquel, ¿por, ¿por qué este escándalo? ¿Por, por qué? Dios. Siempre se ha construido, ahora bien. ¿Por qué el escándalo? Ahora, se ha en vendido. En pleno siglo XXI se supone que no debiera haber letrina. Se ha vendido. No se ha vendido una República Dominicana de ricos. Una claro, entonces, cuando se choca con esta realidad, entonces, ok, se están alarmados. Pero muchísimos dominicanos que dicen que no, que eso no existe, que eso es mentira, y aquí claro que sí, sí existe. Pero Estados Unidos tiene déficit de casi 2 millones. Yo he construido claramente. muchísimas letrinas, porque sí hacen Múltiples falta. Múltiples organizaciones. Ahora, hay muchas organizaciones hay internacionales sí, que Raquel. se roban más el dinero de esos proyectos, muchas, sí, sí, sí, muchas. Sí, claro. Que vienen Raquel, y lo que hacen es publicidad en son relaciones medio públicas allá en los medios de comunicación. Me, más de medio millón de personas que no tienen dónde depositar sus heces sus fecales, que no tienen, ¿eh? en las mismas ciudades, ubicados en esos barrios sí, y sobre en, la, esa, periférica, en la, esa zona periférica la de La tasa más ríos, alta es en la zona que rural. Que no tienen. En la zona rural, un 22.5 al año 2010, si se les recuerdo, Dijo, según esta encuesta endesa de la Oficina Nacional de Estadística, que no posee letrina. 22.5% de los encuestados. Si tomamos en de cuenta, 19 ,525 Raquel. 19.525 personas encuestadas. Es un porcentaje bastante alto. O sea, es una realidad. No sí, la podemos ocultar. Sí, sí. No nos podemos ofender de que ellos, ellos vengan. Cerca cualquier de 900.000 persona, personas en zonas rurales. Venga y quiera ser solidario en la construcción de claro. la letrina. Ahora, insisto y reconozco que es un tema que se utiliza más populismo, para buscar publicidad para hacer relaciones públicas para que de, demostrar que somos solidarios ahora las organizaciones también internacionales que aportan fondos deben deben decirlo en qué lo invierten eso refleja muchas cosas y Raquel. insisto, el gobierno es el culpable no más nadie un 22% de zona rural que ha Uh, hasta las últimas estadísticas son aproximadamente 4 millones de personas, estamos hablando de, ocho, de 800 mil personas en zona rural que no tiene letrina. Eso eh, evidencia la, la falta de equidad social que hay. En el informe que da Alviso de unos crecimientos constantes, y la realidad que está viviendo el pueblo llano de República Dominicana. Una macroeconomía muy fuerte, muy sólida, pero entonces... Los no, se abajo, la micro, la riqueza. no se redistribuyen las riquezas. No ve. se ve. Entonces eso es parte de una necesidad básica, claro, fundamental. Total, total. Debe haber un lugar de disposición tú, final tú donde tú no contamine es, el ambiente y sí. no contamine la salud. Tú usted. unes el 22% de zonas rurales, el 5% de zonas urbanas y tú está por encima de 1.200.000 personas en República Dominicana que no tiene letrinas. Y que es, no tiene dónde llevar sus ex. es una realidad que hay ¿Qué? que enfrentarla Óyeme. hay que insisto a esos comunicadores y esas comunicadores de fama internacional Déjame pues darte... le interesa sí. el morbo le interesa el nacionalismo claro, claro. y crear opinión ha servido pública de noticias al y rojo y vivo Pubblica. qué es lo que es eh, un programa la la de semana saindo, entera ¿verdad? se ha estado hablando Entonces, de sí. eso. Entonces y sí, y en las redes sociales se ha explotado y se ha convertido, en vi, se ha viralizado. Pero Raquel, mira. Y no es para menos, pero ¿a quién es que yo culpo? No es que se haga publicidad que y, y, que la, y que la organización, te voy a dar un la organización ah, eh. Blue Missions esté haciendo relaciones públicas con esto, sí. no, ni que María Celeste tampoco, es el gobierno dominicano que no ha dado respuesta a esa realidad y que pese a que insisto, es el país que vende, se vende como panacea turística sí, sí, porque sí. es una de las fuentes vamos. de ingresos más grandes, entonces en pleno siglo XXI no debiéramos tener no, una sola letrina. Eso es ya debieran estar erradicadas. Hay un detalle que te, quiero, que detalle que te quiero dar para Adelante. aportar a eso, pero Adelante. antes vamos a escuchar un contacto que tenemos. Vamos a recibirlo. Buenos Muy, días. Días, Cubio, Muy, buenos día. Día. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. lo que voy a decir. Adelante. Yo no sé que se encuentran todas las cosas grandes, pero uh -huh. las letrinas se han usado siempre. Sí, antes claro. con qué nos limpiábamos, con tusa. Entonces hablé con papel de baño, papel periódico, daño? hoja de Sí, Entonces, sí. sí Sí. Que todos tienen que estar eh, con una cosa grandísima. Y una sorpresa y por una eso. Hay mucha gente, hay una crítica, unos chismes y una sí. vaina. Yo veo eso bien. Aquí hay <risa> cosas <risa> más grandes. Así que mismo, eso. mucha gente opina como usted, otras sí. no, otras que entienden sí, que es humillación. Pero eso es la democracia. Sí. Hay Raquel, que ser tolerante y aceptar democracia. quién piensa sí. diferente. Ahora, ¿quién, eh, ¿quién tiene la debilidad? Es el Estado Dominicano. Sí que no ha suplido esa necesidad de cambiar lo que ya en siglo XXI sí. no debiera haber una sola letrina. Ahí porque te, la contaminación es más a, grande cuando una letrina te se deja de tapada y Las semanas antepasadas de aquí fueron reporteros al Barrio Azul a ver las construcciones de dos o tres casitas que el gobierno está haciendo en la misma zona vulnerable. Que debiera no, acaba haber un... nunca con ¿verdad? el problema. ¿no? Y la doña se quejaba porque no le habían construido su letrina. Tenemos las declaraciones la de la, de la, doña? Y la doña. Y la doña decía. Si la tenemos lista, no la podemos y, y, y la doña decía: no, yo tengo que hacerle una fundita y tirarla al río. Así hay pero se supone que, es que el gobierno a estas alturas no puede construir casitas con letrina, sino con un inodoro dentro, porque la dignidad y la calidad del ser humano que hay que mejorar cada primero, día, primero no para atrás, si son una necesidad, y en los años 60, 70, 80, había muchísimas, pero ya se han ido... Er, er, er, erradicando, porque es que también se un foco de contaminación, totalmente, cuando no hay higiene y se dejan tapado totalmente. totalmente. Y ha habido desgracias un foco, un foco inclusive, gente de que se ha caído en hoyos de eso. Sí, sí, sí, o sea, sí. eh, eh, se supone eso que no, no mientras no van pasando Raquel. los años, debemos avanzar, no quedarnos estancados ni retroceder, avanzar. Entonces el gobierno está obligado, a suplir esa necesidad, a erradicarla. No lo ha hecho, no ha tenido interés, no Va, lo ha priorizado. Vaya al sur profundo, Elías a Independencia, Elías, a Elías Piña, Piña. En el 2013 era la provincia número uno. Un 40 y pico Que no tiempo. tenían letrina. En el, sí, en el sí, 2013. Sí, ya sí, ha mejorado sí, un poquito hasta estos años, pero era la provincia que, que estaba en el He durado semanas por esa zona, Raquel, incluso en proyectos de hacer letrinas. Uh -huh. Y no tienen. No tienen. Entonces es una realidad que vivimos como país. En las zonas urbanas que se han hecho todos sus barrios eh, aceleradamente uh -huh. porque no hay condiciones en los campos. Y ahí entonces están las necesidades también, ahí se reflejan. Sí. Pero en esos campos pregunto, distantes no tienen. Yo me pregunto, ¿por qué esos organismos internacionales no construyen casitas completas? Con su bañito adentro. No tienen recursos, reciben recursos de las principales potencias del mundo, también pueden venir y hacer la obra completa que nuestro Rogelio Cruz ha podido hacerlo sin tener fondos internacionales, ha conseguido aportes para construir casitas en Nagua, en algunos barrios de Santo Domingo, aquí mismo en Bajo Yuna ha construido casitas Rogelio Cruz, sí, no sí. tiene el poder económico ni la fuerza que tiene una ONG internacional, entonces también hay un afán de mostrarle al mundo el nivel de pobreza que tienen países en desarrollo, pero también pueden ¿por qué no destacar y hacer ver que en su propio país desarrollado también hay muchísimas personas que viven y que eh, con letrinas todavía entonces hay muchas aristas en ese tema y yo solo tengo un culpable de esa que existe todavía esa necesidad República Dominicana ¿eh? y es el Estado a través de las políticas débiles ...de desarrollo de la gente... ...de prever sobre todo... ...que la gente viva con dignidad... ...mientras más avanza el tiempo... ...se supone que debemos adaptarnos a los tiempos... ...no atrasarnos ni quedarnos estancados... Y, ...y hay que ver todas las aristas... ...no critico la ayuda... ...lo he dicho desde el principio... ...y le he dado las estadísticas de quienes... ...de todavía las necesidades que tenemos... ...no la critico en meramente la ayuda... ...pero entiendo que en el trasfondo... ...del mensaje que venden muchos... ...están muchos elementos... ...que ya hemos comentado en este sentido... ...respetar eh, lo indicado... ...respetar las opiniones de todo el mundo... ...tolerar eso... ...eso es la democracia... ...así que seamos de tolerantes en ese sentido... ...y al gobierno dominicano... ...que haga su trabajo... ...porque como que no compagina... ...como dicen los adultos... ...no cuadra vender un país turístico... ...con todavía con muchas letrinas... ...necesidades de letrinas... ...eso no me cuadra... No, ...no pega por ningún lado... ...cambio radicalmente de tema... Eh, vamos a ver un video. La burundanga o la, ecopa, la mina está afectando. todo. Tú lo dijiste ahorita que quería que se lo aplicaran al gobierno. Pero vamos ahora en serio. Está afectando cada vez más y se ha anunciado, se ha hablado mucho en las redes sociales de esto. La burundanga eh, que se encuentra eh, o la extraen de una planta que tiene una flor que parece una campana color blanca. Y se encuentra en las zonas altas de acá, sobre Aquí todo hay eh, en muchísimos campos. Quieran, sí. Entonces. Eh, se ha hecho más popular en los últimos días porque ha sido objeto de atraco mucha gente a través de esto. Le duermen, le pasan algo a un papel o, o cualquier objeto untado de, eh, este, de esta propiedad y, bueno, y como que la gente se condiciona, cambia, no recuerda nada y hace lo que la otra persona le pida. Vamos a escuchar brevemente unos segundos. Ese video, que eso ocurrió la pasada semana en Santo Domingo. Vamos a escuchar qué pasó con este caso de la borrundaga. Ahí viene el tipo, le pasa los dos mil pesos. Ella lo está chequeando, le pasa dos mil pesos, le va a cobrar. Mire cómo viene ahí, le pasa sus dos mil pesos y ella está haciendo su factura ahí. Bien, le va a cobrar. Le dice: Ven, ven, ven, ven, ven. Que tengo un menudo, ven, no te preocupes, ven. Le dice: Se queda ahí tranquila. El tipo saca una moneda o algo Y viene en un momento haciendo su plan ahí Ella está atendiendo otras cosas ahí Y ella ahí le dio dos mil pesos esperando que el tipo le pague El tipo está calculando la moneda, viene Y guarda dos mil pesos Y le, le dice ella, le dice devuelve, ven él, ella, él como que le paga El, el menudo Pero entonces da, le, ella devuelve los dos mil pesos tipo vino, la truqueó, ahí se va con su pieza, ahí está la otra maestra, ese es su cómplice, va a ser lo mismo, pero viene y pone algo ahí al lado de ella, ahí, eh, no sé qué fue lo que pasó, dicen que la burundanga, que la, la inyectan, le ponen algo a algunas cosas ahí para marear, ahí la joven como que perdió el conocimiento. Dejó la pieza ahí, está esperando la factura ahí, está esperando que le hagan las facturas ahí, pues está haciendo un tiempecito, ahí, pero no sabemos, saca los dos mil pesos, y está planeando ahí cómo hacerlo, y observa todo, le pasa los dos mil pesos, nuevamente, eh, eh, la muchacha empieza a facturarle, ella espera su devuelta, y se está chequeando el bolsillo nuevamente para hacer el truco nuevamente, mire cómo se hace el truco, ella, la muchacha ya, no sé, ya, no sé si, si le pusieron la borundanga, ¿qué pasó, pero agarró el dinero, lo va a entrar, y dice, pásame, el, ven, dame, que tengo menudo, otra vez, le dicen, y le devuelve el dinero ahí hace la factura, le dice, véndame el dinero, pero entonces eh, nuevamente hace lo mismo que le guarda el 2 mil pesos y le dice que le devuelva. La muchacha no sé qué pasaría. ¿no? Estaba inconsciente o pusieron algo ahí porque ella devolvía por sí solo sola. Y la joven cuando terminó de trabajar empezó a llorar porque ella no se sentía bien, se sentía mareada, se sentía desenfocada y decía que no se sentía bien. La burundanga o escopolamina. Escopolamina. Que es la mina, es el conocida como iosina, campana. que fue el nombre de la persona que le descubrió popularmente en las regiones de la lengua castellana, se conoce como burundanga. Un alcaloide tropánico que puede usarse como un antimonuscarico y se encuentra, en el meta, eh, eh, se encuentra como metabólico secundario en plantas de familias de las solaces, como lobelinos. Un poco con, conocer qué es esta propiedad. Qué pasó en esto? Es un taller de mecánica en Santo Domingo y las imágenes muestran de la cámara de vigilancia de seguridad. Primero entra una persona, un señor, y pide y se hace que no está haciendo nada, eh, vigilando, mirando el taller. Dice que el carro que tenía un problema y pide una pieza sencilla, pequeña, una pieza. Cuando va a caja pasa los dos mil pesos a la joven. Luego, luego eh, parece ser que en los dos mil pesos estaba la propiedad de la escopalamina. La burrundanga y la joven no vuelve a ser ella jamás, no sabe lo que hizo. Con esos dos mil pesos que fue primero un señor, un varón, que pasó los dos mil pesos, luego se lo pide y le dice, no, no, yo tengo menudo y le pasa lo menudo lo que cuesta la piececita, una piececita chiquitita. Pero la joven comienza a facturar y él le dice, devuélveme, ella le devuelve de los dos mil pesos. Eso se repite otra vez con la señora. Que va y compra la pieza pequeñita con los mismos dos mil pesos. Entonces le da de vuelta de dos mil al señor y a la señora también, pero le devuelve los mismos dos mil pesos. Eso fue el efecto de la burrundanga y es una de las muestras. La más eh, eh, mencionada en estos días ha sido la de un hospital también, que a unos médicos le, le durmieron y no pasó a peores porque se dieron cuenta. Sí, Entonces sí, se sí. actuaron rápido. Sí. ¿Qué pasa con este tema? Tener mucha precaución la joven nos, luego estaba mareada no se dio cuenta, no sabía lo que hizo precaución en las calles no lo toco por eso para que tomemos consideración cuando una persona se nos acerque y nos diga dígame cuál está la dirección, nos esté pasando algún papel o que le pida que le cambie un dinero toda la precaución del mundo porque es una realidad no es un cuento no es, no es eh, eh, embuste no es mentira es una realidad, la aplicación de esta estrategia para robar a la gente, a los públicos sí y a los llanos. Quedó evidenciado en esa cámara de vigilancia de ese taller. Con esa pequeña recomendación terminamos mi tema por el día de hoy. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, nos vamos a la pausa. En breve volvemos. Hay más Así contenido es. en De Mañana.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 La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha. Domingo 15 de julio. Rook en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco Atillo. Salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. ¡Ay, chichi! Con más gratis hasta las 12. Y la rifa de un saque Tauro Turbo. ¡Tauro Turbo! Invitan Martín Templario, Motor Racing y tele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 Por permanecer con nosotros acá en de mañana y gracias a nuestra querida Tere por nuestro cafecito calientito. Y hoy día, bajo lluvia, bueno, qué bien cae un café. Sí, Qué sí, bien sí. cae. Y usted puede desayunar con un rico chocolatito, del cacao nuestro, del cacao de la provincia de Duarte, eh, con su pancito, su Claro, galletita. claro, claro. Así es que y la o con una avena. Búsquese sí, sí. la estrategia Pe porque pega, pega muy bien. Pega muy bien. Mira Raquel. Aunque las temperaturas seguirán altas en sí, el día de hoy. Sí. O sea, eso de hacer sancocho y sopa puede ser. Nosotros pero lo hacemos como quiera. Hay que hacerlo, pero lo hace como la quiera. temperatura <risa> esté pendiente que va a estar calurosa. <risa> eh, para el día de hoy. Hay muchas eh, personas que son sensibles a estos tiempos, uh -huh. también que sufren de alergia, otros tienen problemas respiratorios. Eh, Asmáticos sí, sí. Deben de tener todas las precauciones necesarias En estos momentos eh, Le decíamos al principio Que no saquen basura Su residuos sólido, Lo que usted produce en la casa Déjelo por ahí En estos momentos no lo saque a las calles No lo saque y no lo tire a los contenedores No lo tire a las cañadas por Dios. Porque eso contamina Eso totalmente daña El medio ambiente uh -huh. Y también Construye, tapa Todo lo que son los sistemas de drenajes que muy de la funciona. ciudad funcionan que, que, que por cierto tienen deficiencia sí. Que será tirándole entonces Los residuos sólidos, las basuras Arriba, pero Eso... ya desde anoche Que comenzaban las comenzaron las lluvias Ayer tardecita en, en el gran Santo Domingo ya mostraban Las redes sociales, imágenes de inundación sí. Anoche, sí, anoche, comenzando anoche. A caer la lluvia, o sea por el sistema De drenaje e infuncional En muchísimas áreas y aquí en los pueblos Vivimos esa misma realidad. Por eso se alerta contra inundaciones urbanas, uh -huh. porque nuestras ciudades lamentablemente tienen problemas de drenaje en todo el país. Bueno, las ciudades principales. el gobierno dominicano a través de su cuenta en Twitter, de presidencia RD, ha anunciado que están en sección permanente los comedores económicos para suplir las necesidades a las diferentes comunidades que la necesiten, valga la redundancia el Ministerio de Obras Públicas también, que están en las calles, ha dicho Gonzalo Castillo, que están dando servicios en las carreteras y muestran en las redes sociales evidencia de ello cortando algunos árboles y ramas que han caído en los diferentes techos. Me pareció muy curioso en el día de ayer ver... En el momento hicieron dos ruedas de prensa en el día de ayer para dar seguimiento a los estragos que pudiera ocasionar beril, beril la onda tropical y el campo nuboso que va asociado a ella. La primera rueda, rueda de prensa del gobierno, junto con el COI la UNAME, dando a conocer la información de las 14 provincias en ese momento que estaban en alerta verde y la medida de precaución que iban a tomar. Luego una segunda donde aumentó la, eh, aumentaron estas provincias y en ese momento... Pues decía el vocero de la presidencia que el presidente Medina estaba había dicho al COE que, no, oiga textualmente, no quiero sorpresas. ¿Cómo usted lee esa frase, ese pronunciamiento del presidente Medina? Una amenaza. Al COE, no quiero sorpresas. Ya el Centro de Operaciones de Emergencia y la misma Oficina Nacional de Meteorología han madurado lo suficiente, han tenido experiencias sí. desastrosas. con la como tormenta él Ola y tiene y años anteriores. Como él exige también tiene que dar, por, por ejemplo supuesto. aquí nosotros, él, solo él tenemos... ha dado las herramientas a espera, te No, organismos. espérate, falta otra cosa. Aquí tenemos solamente un radar en funcionamiento desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que lo pusieron ellos. Que está ahora en funcionamiento. Que lo pusieron ellos. ¿eh? Uh -huh. Todo el resto del país está sin radar para continuar todos estos fenómenos. Así que tampoco puede estar exigiendo demasiado. Que no exija demasiado. Eh, en las condiciones es que, que es, hay. Esos organismos, porque hay bueno, que invertir, hay que invertir. Esos también. organismos se supone que deben exigirle lo suficiente al gobierno que le supla de todas las herramientas que se necesitan le está para dar respuesta. Hace, tie hace tiempo se le está llorando. Entonces, por esa frase cosas y, dice y no mucho: cumplen. no quiero sorpresa, no me vengan con sorpresa. O sea, si dicen estar preparados, porque es lo que ha dicho el COE y la ONAME. Entonces, si dicen estar preparados, pues no quiero que me digan ahorita que en la noticia, que falleció uno, dos, tres, que hay inundaciones eh, fuertes, eh, comunidades incomunicadas, que no pudo llegar la comida a esos lugares. O sea, hay que buscar la diferente estrategia. Y en ese sentido, COE, en la materia informativa educativa, ha publicado un post que habla de qué hacer antes, durante y después de una... Eh, lluvia un proceso de lluvia o inundación ellos dicen yo voy a resumir en algunos puntos especiales ubicar una ruta de evacuación antes hacia los lugares seguros eh, tenga almacenada agua potable ropa alimentos en lugares seguros así como una lámpara una radio portátil y pila suficiente si tienes vehículos asegúrale eh, asegúrate de buen estado de la, de la batería ubica un lugar seguro de sus mascotas, sigue las indicaciones de las autoridades, durante la lluvia desconecte todos los servicios de luz, gas y agua, ya se lo decíamos temprano, hoy no cruces río a pie ni en vehículo, la velocidad del agua puede ser mucho mayor de lo que tú puedas suponer, evita caminar por razones y por zonas inundadas, considera que puedes ser golpeado por arrastre de piedras u otros objetos, aléjate de postes o cables de electricidad averiados, Recuerda que el agua es conductor eléctrico. Si tu vehículo queda atrapado, sal de él y busca un lugar seguro. Y después de la lluvia, pues realiza una cuidadosa inspección en tu vivienda, teniendo en cuenta la posibilidad de un derrumbe. Eh, re, eh, otra de las recomendaciones es retírate de las áreas afectadas, árboles, barras, postes y anuncia, anuncios espectaculares de riesgo al caer. Revisa tus aparatos electrónicos, si están mojados no los encienda Desaloja agua estancada y, des y desinfecta con cloro el interior de tu vivienda Acude a puestos de vacunación en caso de ser habilitado Y sigue todas las instrucciones de las autoridades En síntesis, la información que, que publica el COE Que siempre la da, que todo mundo la conoce pero que a veces se olvida Y que vienen entonces las desgracias Gente Recordarle que a las personas que se están esperando lluvias de entre 150 a 200 milímetros por metro cuadrado. Esto implica que por cada metro cuadrado usted va a tener metro y medio hacia arriba, dos metros hacia arriba de agua acumulada, que es demasiada agua, en tan poco tiempo, que eso le da poco espacio de tiempo a la tierra para poder absorberla toda. Entonces tiene que eh, producirse la escorrentía superficial, que el agua fluye hacia la parte más baja y así se va acumulando y va llegando a las cañadas, va llegando a los ríos, a los riachuelos y produciendo entonces las inundaciones, pero también por el arrastre y la humedad del suelo vienen la consecuencia de deslizamiento de suelo por el gran peso. <risa> ...que tiene el agua, cada litro pesa un kilo, 2 libras punto 28, cada litro de agua, entonces cuando usted habla de millones de litros de agua, está hablando de millones de kilos de peso que lo tiene que soportar la tierra, por eso vienen entonces esos deslizamientos cuando la tierra no tiene suficiente cobertura arbórea y resistencia de las raíces de los árboles. ...tenga cuidado... Así ...donde usted está viviendo... ...vamos a ver brevemente aquí un poco... Eh, ...pedirle disculpas a nuestros amables televidentes... ...que nos han estado escribiendo por el whatsapp del programa... ...hemos tenido inconveniente para presentarlo en el día de hoy... ...pero esto está ocurriendo ahora mismo en Santo Domingo... ...miren este video... Cómo llega el agua hacia casi el tope de esos carros... ...esos vehículos... Cómo está inundado totalmente... ...está en la zona de Herrera... Miren, ...miren cómo está por las lluvias que han comenzado a caer... ...desde ayer tarde en la noche... Así están, negadas las calles, eh, es, eh, ahí es, el sistema cloacal parece y de, de drenaje no funcionando el sistema de drenaje, me do, mejor dicho. Y bueno, Muy eh, tener las precauciones suficiente para esto. Ah, el presidente Medina hace un minuto ah, acaba de convocar nuevamente a las autoridades del Coe por las amenazas. E inminente de esta onda tropical. Decirles a ustedes que sigan atentos a través de las redes sociales y a través de nuestra plataforma informativa de Telenor de todo cuanto ocurra aquí en la provincia de Duarte, reporte a través de nuestros medios. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere, de 7 a 9 de la mañana. A reiterar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, para el día de hoy ha suspendido sus labores Como medida de precaución Hacia atención en ese sentido Se nos acaba el tiempo Especialmente mal. porque en, San, en, en Santo Domingo La célula convectiva que se formó Está provocando mucha lluvia ah, sí. Sobre lo normal ¿eh? ah, Y sí. también muchas mucha tormentas eléctricas La precaución bueno. es la clave para todos señores sí. Tomar precaución mañana nos las vidas. vemos Feliz resto de día mañana. y cuídese bye bye.